derecha e izquierda 5, y derecha 3 para izquierda 3, no atajar, mantenerse en medio 50, derecha 5 para izquierda 4, y derecha 5 para izquierda 4, y derecha 4, mantenerse a la derecha 50, frenar, escuadra a la izquierda, recortar, e izquierda 5, para frenar, escuadra a la derecha, recortar, e izquierda 4, corta, e izquierda 4, para derecha 6, izquierda 6, corta para derecha 4, e izquierda 4, para derecha 6, se cierra para 4, y frenar, escuadra a la izquierda, y derecha 4, y derecha 4, para izquierda 5, se cierra, escuadra a la izquierda, e izquierda 5, corta para derecha 3, e izquierda 3, para frenar, escuadra a la derecha Y escuadra a la derecha 30 Chican derecha corta para derecha 6 Y bache sobre raíles 50 Derecha 6 para izquierda 4 Y derecha 4 para izquierda 6 Frenar, escuadra a la derecha, recortar e izquierda 4 y derecha 5 e Izquierda 5, 50 Derecha 3 Y tercera salida de la rotonda Izquierda 4 y derecha 3 Para frenar, escuadra a la izquierda Se estrecha bien Izquierda 6, recortar para derecha 5 sobre cresta. Izquierda 2, para derecha 3, 30, se estrecha. Izquierda 4, larga. E izquierda 3, para derecha 3, corta 50. Derecha 4, corta 30. Atención, derecha 4, recortar sobre cresta, derecha 6, e izquierda 6 larga, e izquierda 5, para horquilla derecha larga se abre. Horquilla izquierda. Horquilla derecha 150. Derecha 4. Frenar horquilla izquierda 200. Frenar horquilla derecha para izquierda 6. Se cierra para 4. Para derecha 500. Izquierda 4 se abre. Derecha 600. Para meta.